Hola, bueno yo quiero hacerles una, una invitación especial, hay un debate en Colombia que no hemos querido dar, hay un debate que tiene que eh, darse y que tiene que darse de manera pública y es el debate sobre el sector cafetero de Colombia. Dentro de poco será, la, será el nombramiento del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y yo creo que nosotros, el pueblo, sobre todo quienes conocemos del café, quienes nos, nos hemos levantado entre los cultivos de café, quienes tenemos a nuestras familias que aún dependen del café, pues tenemos que comenzar a vincularnos realmente ahora eh, en esos debates, para que esos debates se hagan a nivel nacional y para que se hagan públicos y para que se, se realicen con toda la ciudadanía. A mí me parece importante que comencemos a darle la relevancia que, que este debate merece y es por eso que los estoy invitando para que comencemos a involucrarnos un poco más y de manera muy rápida eh, en este tema en estos asuntos y a través de mis redes sociales pues vamos a comenzar a, a realizar una serie de, de, de contenidos eh, sobre este tema así que los invito para que sigan pues conectados en mis redes sociales en mi canal de youtube en mi página de facebook eh, a través de TikTok, eh, en Twitter también y, y nos pongamos al día. Vamos a, a hacer todo lo posible por generar contenido con candidatos a... A, a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, también para contarles cuál es la situación real del sector cafetero hoy en Colombia. Mi madre es, eh, es una señora campesina del sector cafetero y yo creo que es importante que todos conozcamos eh, lo que hay y la reforma o las reformas que deben darse al interior de este sector. Entonces Les mando un abrazo, les pido por favor que estén bien, bien pendientes de mis redes sociales porque aquí sí vamos a tocar ese tema. Chao, chao.